consejos básicos que ustedes deben tener, eh, muy sencillo, que la imagen siempre sea como lo más limpia posible, entonces digamos les voy a mostrar algunas de las imágenes que he tomado con el celular, son limpias, esto se llama generar textura que sencillamente se acerca uno mucho a un producto independientemente que se corte y se genera la textura. ¿Ven? Esta es una fotografía normal. Esta es una fotografía que tomé a un anillo, pero entonces la tomé sobre una chaqueta, una chaqueta que tenía y ya, ahí se genera la textura. ¿Ven? Esto es porque son chocolates artesanales y se ven muy bien. Entonces, si se dan cuenta, los chocolates artesanales están cerraditos en un plano cerrado. Esta es de la Casa de las Aguas. Es muy sencillo también. Si se dan cuenta, todas las fotografías... A pesar de que no me crean, sí son tomadas con un celular, pero el enfoque se da sencillamente en el producto. Esto se está dando en el producto. ¿sí ven? Ahora, por aquí yo tengo una de una artesana, pero entonces la manejé en tres tiempos. La artesana, tejiendo el sombrero, las manos de la artesana y el sombrero. ¿sí ven? Entonces ahí ya tenemos perdón ahí lo siento que con ustedes ahí ya tenemos tres opciones para desarrollarla bien estas fotografías en realidad ninguna tiene edición pero ahí ustedes se van dando cuenta digamos lo que se va desarrollando aquí es lo que yo les decía que digamos el encuadre y todo lo que ustedes van a desarrollar en una fotografía puede ser bastante interesante en la artesana casi en el centro. Ahora miren cómo la colocamos de lado y cambia la imagen totalmente. Son cambios de imagen bastante interesantes y es la misma artesana en el mismo lugar. Ahora, esta de la artesana, si alcanzan a notar, es una fotografía eh, muy brillante. Entonces no nos funciona. Bueno. Cerrando, concluyendo la parte de fotografía, no sé si ya tengan más preguntas o porque en fotografía en realidad hay mil cosas para aprender. Perfecto, mira, eh, tenemos dos preguntas, eh, bueno, como también dos opciones para que tú puedas ahondar más en el tema, una vale. la hace Laura Jimena de Sierra, y nos dice, eh, quiero saber sobre técnicas para las joyas, para que se vean brillantes y bonitas, si las conoces, eh, Inicia Mendieta, nos dice, hola, muy interesante. Quiero preguntar, ¿cómo le cambia el fondo a una imagen? Bueno, la primera, la de las joyas. Bueno, la de las joyas es bastante complicado porque las joyas tienen una característica y es que son muy, muy, muy pequeñas. Entonces, con las joyas sí tenemos que hacer bastantes cosas. Les voy a activar un segundito la cámara. No sé si me consigo aquí una joyita. Un segundito. Abrir sí, acá la, la ventana. Por favor. Listo, esperen un segundito porque si sí, esto toca explicar con la práctica. ¿Ya? Listo. Ya. Así está, bien. Listo, les voy a activar la cámara para que lo puedan ver. ¿Listo? Ahí está. Bien. Ahora, resulta ser que casi siempre que tomamos las fotografías de las joyas nos quedan así. ¿Por qué? Porque no sabemos cuál es el límite de mi celular, les voy a mostrar con otro teléfono que tengo acá, qué hace uno normalmente, pega el teléfono ¿qué? porque cree que se ve bien, de cerca pero resulta ser que los celulares tienen un límite de enfoque entonces, vamos a tratar de desarrollar esto acá listo, ahí entonces vamos a tomar la fotografía espérate, me cuadro acá listo, bien ahí voy a tomar la fotografía Bien. Ahora, tomé la fotografía, pero ahora lo voy a abrir en... ¿Cuál puede servirme? Vamos a el Snapseed. Bien. Entonces, ahora vamos a abrir la fotografía en el Snapseed. Bien. ¿Qué vemos acá? Vemos un fondo, vemos el teclado del computador, vemos una serie de cosas que nos entran a fallar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es recortar la imagen. Mira y no me estoy demorando mucho bien, listo, ya recorté la imagen si te das cuenta aquí que la imagen quedó enfocada a pesar de que estaba lejos ¿qué pasa? cuando tú acercas el teléfono cuando tú acercas el teléfono a esto el teléfono tiene un límite de enfoque entonces ese límite, ¿cómo lo atacamos? Sencillo, nos alejamos un poco, que esté bien enfocado y sabemos que en la edición posterior la vamos a recortar. Mira, digamos aquí, ¿verdad? y nos damos cuenta ya cómo vamos. Ahora, tú me dices que quieres que quede con brillo, entonces la vamos a manejar. El exceso de brillo tampoco es bueno, pero ya sabemos que tenemos el brillo. Mira. Tenemos el brillo. Le vamos a dar un poquito de contraste. Le vamos a dar, por aquí está, sombras. Por aquí están las sombras. sí Y ya nos está quedando una imagen muchísimo mejor. Entonces, Laura, si te das cuenta y puedes ver en la, en la pantalla, la imagen queda bastante bien, sin ningún inconveniente y ya puedes, digamos, ofrecer los aretes. ¿Qué es la cuestión? Mira, lo hice sobre la base del computador, si te diste cuenta, con la iluminación natural, que es lo mejor que uno puede tener porque la luz no se ve exagerada para nada y sencillamente manejaba mucho eh, lo que se estaba, la cercanía para que no se desenfocara. Y ya. Entonces, pues digamos, ¿Será la primera. La ¿no? primera. La segunda. Bueno, la segunda sí es un poco más complicada porque si sí hay opciones de recortar el fondo, Photoshop la tiene, pero ¿cuál es el inconveniente? El inconveniente es que recortar el fondo de una imagen, la verdad, es bastante complejo para que quede bien hecho. No es tan sencillo. Y además, algunos fondos de imagen, eh, digamos, son muy complicados. Como podemos ver aquí en los huérregues, los huérregues son fondos de imagen muy, muy, muy complicados. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Oye, una llamada, qué pena. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Utilicen, si lo quieres todo sobre fondo blanco o sobre un fondo de un solo tono, mejor que lo manejes sobre cartulinas. Cartulinas de todos los colores. Me parece como la mejor opción, porque en realidad en el recorte yo sí te digo, no, mira, tú haces la opción en Photoshop, abres la máscara, con la máscara en Photoshop empiezas a recortarle y le borras el fondo en 20 minutos. Perfecto. Pero, si no eres un usuario avanzado, pues te va a costar un poco desarrollar este tipo de cosas. Listo. Tenemos varias preguntas. ¿Quieres que te las haga una vez que te con la vida? Sí, mejor para así cerrar foto. Perfecto. Entonces, María Fernanda Rodríguez. para marroquinería se deben usar tonos de fondos oscuros o tonalidades claras para resaltar el producto? Tú lo dijiste, son tonalidades claras porque los productos siempre tienden a ser cafés y oscuros. Entonces, lo mejor es el color contrario. Mira. Si tú te vas aquí, lo mismo, a nuestro círculo cromático, colores, colores contrarios. contrarios. Esta es una opción, ¿no? No tiene que ser una regla exacta. Colores contrarios. Mira. Entonces, cuando hablamos de imágenes, tenemos diferentes tipos. Entonces, estos son los colores complementarios. ¿Qué quiere decir? Que es un color que ayuda a resaltar tu producto. Entonces, si tu producto es de color naranja, le puedes colocar un fondo azul. Si tu color es amarillo, le puedes colocar un fondo morado. Es un ejemplo. Pero, si lo que tú quieres es que la imagen se vea totalmente limpia, lo que puedes desarrollar inmediatamente es eh, fondos claros. ¿Fondos claros a qué me refiero? Una pared es un fondo claro. Digamos, te voy a mostrar acá. Mira, digamos, este producto es oscuro, pero sobre el fondo plateado se ve bastante bien. Yo por aquí tengo una imagen, mira, es un collar que vi y le tomé una fotografía. El collar tenía mucha textura y era muy oscuro. Entonces, ¿qué hice? Eh, lo coloqué sobre una textura de una pared blanca. Mira, digamos, estos huérrigues son de mucho color, mucho contraste, mucha textura y lo colocamos con el fondo de una pared de ladrillos amarilla. Mira, lo de los balones de Mongui, creo que estos son los mejores ejemplos para ti, porque son como el color del cuero. Mira cómo se resalta cuando el fondo es un poco más claro. Si es que este trata de competir, pero mira con los oscuros lo interesante que se ven. Este yo creo que es el que, uno diría, sí está linda la foto, pero no, no está bien hecha. No está bien hecha por la sencilla razón en la que el fondo es de tonos amarillos, naranjas y cafés, y el balón, ¿qué colores tiene? Amarillos, naranjas y cafés. Entonces, es como si tú sumaras uno más uno. Se ve una sola imagen, pero, caso contrario, mira cómo se ve con el amarillo, que resalta bastante. O cómo se ve con el café oscuro, que resalta bastante. ¿Listo? Entonces, mi opción es que trabajes mejor con colores claros. ¿Listo? Listo. Listo. Tenemos otra. ¿La marca de agua de fotor se puede quitar? Sí, cuando Pero... pagas. Sí, cuando pagas se puede quitar. Pero de todas maneras hay unas opciones gratuitas que sí te las dejo. Bueno, eh, mira, Luisa Rodríguez. Luisa Rodríguez nos pregunta: ¿Cuál es la resolución en píxeles perfecta para una foto para que no quede tan pesada? Wow, esas preguntas están muy buenas, joder. <ríe> Listo, no, es muy sencillo. Eh, para redes sociales, que sea más de mil píxeles. Mil a mil está perfecto, porque una cámara fotográfica en alta resolución te está tomando de 2000 a 6000 píxeles de tamaño. En cambio, en el teléfono, tú te das cuenta. Yo creo que mil píxeles está perfecto de tamaño, ¿sí? Porque te funciona para todo. No es muy pesada, pero tampoco te resta calidad. Si la bajas a 700, 600, 500, 200 píxeles, muere la imagen totalmente ¿Por qué? no te pesa casi nada, pero la calidad de la imagen se ve bastante castigada. Perfecto. Bueno, mira, eh, nos dice Silvia Carvajal, por favor, ¿puedes darnos alguna recomendación mínima de cámara de celular? ¿Alguna recomendación mínima? ¿Cómo así? No ¿Algún consejo? a ah, Tomar ah. fotografía con celular, algo mínimo. Recuerden que la charla que realizamos hace 15 días eh, tuvo que ver con fotografía. Los invitamos a que la vean en www.artesanidaddecolombia.tv. Pero Camilo nos va a dar acá un consejo, Camilo, uno rápido. Listo, muy sencillo. Y es la mejor. Vamos acá, a ver a Elizabeth. Pero, pues, está alisada por una sencilla razón. Si ¿Sí ven las luces al fondo, estas luces que se están viendo, si ¿sí ven que se ven como destellos, es lo más sencillo de este planeta. Ustedes toman el celular y le limpian la cámara. Es una bobada. Miren, con grasa, porque ya le pasé el dedo por encima. ¿Qué pasa? Miren, ahora la voy a limpiar. Vamos a limpiar, la vamos a limpiar. ¿Verdad? Opa, Espérate, que quedó bien limpia. Esperemos no rayar la cámara y miren, cambié de ventana. Si ¿Sí ven cómo cambia automáticamente, esa es una. Las otras, a ah, ver, yo voy pensando, pero no, en realidad no son tan complicadas. Exacto. Si ¿Sí ven esta grilla que está acá, esto se llama una grilla. Si ¿Sí ven las líneas que están aquí, mirenlas. Una, dos, tres, cuatro. Y me generan no cuadros. ¿Qué debemos hacer? Sencillo, ubicar los elementos en las intersecciones y casi nunca en el centro. Entonces, les voy a dar un ejemplo y vamos a tomar una foto para este productazo que nos encanta. ¿Sí ven? Entonces, una fotografía a un vaso de tostado. Ahora, una fotografía diferente a un vaso de tostado. Ahora, si se dan cuenta, cuando lo coloco a la izquierda, estoy utilizando la ley de tercios. Cuando lo coloco en el centro, no la estoy utilizando. ¿Qué pasa? Al utilizar la ley de tercios, lo que hago es que le doy más intención a la fotografía. ¿Miren? ¿Miren? En el centro, en ley de tercios. En el centro, en ley de tercios. En el centro... No, me estoy Ahora sí. Ahora, otra opción es cuando ustedes generan texturas. ¿Miren? Entonces, Resulta ser que mi producto artesanal lo quiero que sea bonito. Entonces, genero una foto de un fondo de textura. Aquí está. Con el celular. ¿Listo? Miren la fotografía que generé solo con el fondo de la textura. ¿Ven? Entonces, ahí se empieza a desarrollar muchísimas cosas. ¿Qué es la cuestión? Lo que yo creo que es el mejor consejo que les puedo dar. No le tengan miedo a tomar fotografías, tomen a lo que sea, a todo. Miren, este es el forro de un celular. Eh, esto es una cámara. Miren, y ahí puedo generar una textura. Eh, en el vaso de tostado puedo generar la textura. Miren, un saco puedo generar una textura. Una artesanía, todo lo que ustedes quieran puede generar texturas. Y eso es un recurso supremamente valioso e importante. Y no le tengan miedo. Si ven a, a un comprador, díganle, vengan, nos tomamos una foto. Si ven un artesano, o ustedes mismos, díganle a alguien, tómenme una foto haciendo joyería, haciendo artesanías, haciendo todo. ¿Para qué? Para generar todo ese tipo de fotografías que les van a servir montones más adelante cuando estén haciendo eso. ¿Listo? Bien. Y por último, les voy a dar el ejercicio de la obesidad. ¿Listo? Esto es para que ustedes lo practiquen en la casa. Es un ejercicio que a ustedes les suelta mucho la parte de, digámoslo así, creatividad fotográfica para que ustedes lo puedan desarrollar. Es muy sencillo. Ustedes tienen que hacer las 27 letras del abecedario buscando formas en todo lo que encuentren. Entonces, si quieren, espérenme un segundito, les voy a explicar. Es un ejercicio bastante interesante una sencilla razón. Lo que nos obliga es a crear, a buscar y a entender la fotografía. Miren. Digamos, ¿esta qué letra vendría siendo? La L en letra pegada. ¿Ven? Entonces miren la L en la letra pegada. Ahí ustedes empiezan a conocer las formas, empiezan a conocer todo un sinnúmero de elementos muy sencillos que pueden hacer. ¿Qué es lo que no podemos hacer? Trampa. Tomarle foto a las letras. Eso sí sería trampa. Digamos, hay una muy interesante acá. Una silla. Ahí, mamá. Ahí creo que lo alcanzan a ver. Listo. Bien. Una silla. De la silla voy a sacar la letra L. Vamos a ver. Nos sale la letra L. Ahí. L. Bien. Listo, miren, la letra L, la saqué de una silla. Entonces, ahí es donde ustedes, esto, ¿para qué? Es un ejercicio fotográfico que, digamos, uno le coloca a, a las personas que están aprendiendo fotografía para que suelten toda su capacidad fotográfica. La verdad es bastante interesante y es bastante útil. Miren nomás, con lo que yo tengo aquí, una L y otra L. Entonces, ahí puede funcionar. Listo. Yo creo que ya, Gabay, ¿cierto? Sí. ¿O oh, tenemos más preguntas? Tenemos más preguntas. ¿Va Sí. Salvo eh, Carlos Montenegro. Eso. Retomando mi pregunta sobre colores, en el caso de la madera, ¿qué nos puedes recomendar intensificar el color? ¿Conservar el color original de la madera? ¿Algo sería imperdonable en una foto de productos de madera? Sí, yo creo que con la madera siempre se comete el error que cuando se intensifica el color tiende a verse naranja y se pierde el color de la madera. Entonces, mmm, es que es complicado, Carlos, por una sencilla razón. Si tú la tomas en la calle, la foto te va a quedar con mucho brillo. En cambio, si la tomas oscura en un lugar interno, la foto te va a quedar muy hacia negro. Entonces, ahí es donde mmm, digamos que hay que cuadrar muchísimo el ojo, pero pues tú mismo lo dices. Digamos, yo acá tengo esta textura de madera pero vamos a tratar acá. Listo. Tomo la fotografía y digamos que se va a ver pálida, pero entonces yo creo que te tocaría a ti comparar el teléfono con la realidad para que lo vayas desarrollando, porque no veo como una opción muy clara, digamos, que se vaya haciendo. Te explico. Entonces sería como algo así. O sea, como tener... Eso es más o menos a lo que yo me refiero tener como la foto de este lado y el color real de este lado. Entonces, prácticamente te tocaría editar un poco el tono de esta foto hacia naranjas para que te dé el tono de la imagen, digamos, para que tengas como un poco más de claridad. Y pues, lo que siempre nos dicen, madera sobre madera nunca se hace. Entonces, tú tener un producto de madera y colocarlo sobre una mesa de madera para mostrarlo, no se debe hacer siempre tiene que haber un fondo neutro entre los dos.